Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, felicitaciones. Primero dar la bienvenida a todos los que se han sumado a estos últimos minutos, que por ahí no entendían qué estábamos haciendo. Eh, las chicas, Alexia, Nancy, Melisa, eh, ¿quién más estaba en el grupo? ¿Me falta alguna? Ay, ah, Romina, perdón. Eh, estaban justamente presentando un trabajo sobre lo que era la firma digital y la firma electrónica, muy completo, así que felicitaciones. Eh, bueno, la verdad que los felicito, súper completo. Muchas gracias. La idea ahora es, más allá de las felicitaciones, después vamos a trabajar un poco con el tema, vamos, como habíamos pautado, se iba a sumar la licenciada Lucrecia Escandón. Eh, a contarnos un poco, ella es la responsable de, de la Secretaría de Modernización del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, eh, hablarnos un poco de este tema. Así que si tienen dudas, ustedes que hicieron el trabajo o alguno de los chicos o chicas que están ahí presentes, vamos a poder sacarnos todo sobre la aplicación de la norma y demás. Eh, muchas gracias, chicas. Felicitaciones. Lucre, bienvenida. A ver si, si estás ahí, Lucre. Hola Mariano, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Hola, Un gusto tenerte. No, por favor, gracias por la invitación. Y ahí se está sumando conmigo también otro miembro de la Secretaría, que es Silvana Gómez, que se está conectando ahora, eh, que ella es oficial de registro de firma digital en la provincia así que también la asumo como sparring por ser algunas preguntas muy específicas ella es la que sabe específicamente todo el tema de, de la normativa y de la implementación de hecho ha sido prácticamente la fundadora de la autoridad de registro en la provincia eh, así que somos somos dos somos dos para para compartir este momento y este espacio bueno entonces bienvenida también a Silvana Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, yo lo que pensaba es, ¿quieren que nos tomemos cinco minutos para ver si se suma alguien más? Ya que tenemos puntualidad argentina, viste, que la puntualidad acá siempre es como mínimo diez. Eh, así vamos esperando a ver si alguien se suma y arrancamos en cinco y aprovechamos a que por ahí, quienes estaban desde un rato antes, si quieren cargarse el mate, calentar el agua, eh, ponerse cómodos, eh, lo hagan. Perfecto, buenísimo. Ya tenés preguntas, Lucre o Sil. Te iba a decir cómo íbamos a hacer con las preguntas. ¿Las vamos viendo directamente en el chat? ¿O vos las vas moderando? No sé cómo vamos a hacer, pero, pero sí, ya veo que hay gente ansiosa, así que mejor bueno, me preparando. Ahí, eh, si quieren, si ustedes tienen una presentación más o menos armada, podemos hacerlas al final en las preguntas. Yo las voy anotando, eh, o si no, los interrumpo. Por eso, como ustedes quieran. No, manejalo como... Quede más cómodo, no hay problema. Nosotros tenemos una presentación más o menos ordenadita eh, respecto del tema de la normativa y, y el tema de implementación de firma. Pero si vos ves que van habiendo preguntas que tienen que ver con esa parte de la exposición, la vas colando, Mariano, no hay ningún problema y, y vamos respondiendo todas las consultas. Bueno. Yo lo que voy a hacer es, eh, les voy a ir dando la... Si la pregunta merita interrup eh, interrupción, corto, y si no la guardamos para el final, para que cada uno que, que participe también tenga su voz presente, eh, me parece que está bueno eso también. Buenísimo. Bueno, aprovecho de ir a cargar el mate que se me enfrió. Bueno, si quieren arrancamos. Buenísimo, estoy viendo que... Uh. Sí, vas a tener que moderar vos las preguntas porque algunas son muy largas. Esa va al final, no te preocupes. Esa va al final, bueno. Aparte para que si vos respondés, no vaya a ser que se nos escapen. Así tenemos mayor público. Genial. No, y aclararle, Mariano también, ya vi la pregunta, la, la vamos a contestar después. Con Lucrecia somos las dos politólogas. Ninguna es informática por las dudas, por ahí, por algunos procesos muy específicos. Si hay algo que sea más de, de corte técnico, informático, lo, lo anotamos y, y lo, lo respondemos después. Ustedes se van a reír, lo, lo comento también con todos quienes están ahí presentes, la materia que yo doy se llama Sistema de Información y, y tampoco soy informático, y, y es gracioso porque cuando me presenté para el concurso justamente le di el perfil más de administrador de empresa. yo venía de, de terminar una maestría en negocio y me miran con cara rara algunos informáticos cuando ven a un... A un contador tocando estos temas, pero, pero ahí estamos, ahí estamos. No hay problema. Yo me perdono, así que tan perdonada. Bueno. Eh, Buenísimo. Empezamos, si les parece. Bueno, eh, la idea un poco es arrancar. Eh, vamos a compartir una presentación que nos va a servir de guía sobre algunos conceptos vinculados entre firma electrónica y firma digital. Eh, pero bueno, la idea es llevarlo también un poco a, a la experiencia práctica, me parece que es lo más rico eh, que nosotros hemos tenido con Silvana desde la Secretaría de Modernización del Gobierno de la provincia, respecto a los, de los desafíos de implementación de firma electrónica y, y firma digital. Eh, la firma digital y la firma electrónica en realidad están eh, reguladas a nivel nacional por eh, la ley 25.506, que establece cuáles son las cualidades y las características para considerar a una firma como firma digital. Nosotros siempre decimos que eh, toda firma digital es electrónica, pero no toda firma electrónica debe considerarse electrónica de acuerdo a lo que prevé la norma como firma digital. Esa ley nacional que ahora vamos a profundizar en, eh, en un ratito, que es cuáles son los principios generales que le concede y las cualidades que le concede una firma digital, hay en la provincia una adhesión a esa ley, que es a partir de la ley 10.425, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Modernización en diciembre de 2015, esa ley había, ya estaba aprobada por la legislatura, pero todavía no se había dado su promulgación, que fue en el año 2016, y una vez que se promulgó la adhesión, que es una adhesión completa a la Ley Nacional de Firma Digital, sin ningún tipo de modificación, empezamos a trabajar en lo que sería el decreto reglamentario, que es el número 3825 de la provincia del Ministerio de Gobierno y Justicia, a través del cual nosotros intentamos establecer no solamente cuáles eran las pautas eh, normativas y cuál era la eh, infraestructura de firma digital que iba a adoptar la provincia de Entre Ríos, sino también cuál iba a ser la implementación que se le iba a dar a firma digital, que en el caso eh, de la ley provincial ya establecía un plazo de implementación que nos estaría cumpliendo propiamente el año que viene, de implementación de firma digital en toda la administración pública, eh, observando cuáles eran los desafíos de la implementación, de acuerdo a las características de firma digital, que iban a representar para los organismos de la administración pública provincial. Además, el enorme desafío también de poder eh, acoplar esa infraestructura de firma, eh, que tiene muchos conceptos que no son fáciles de comprender, nosotros les vamos a mostrar ahora un poco cómo se estructura, y una enorme cantidad de decretos reglamentarios eh, y nuevas leyes que fueron surgiendo en el transcurso de los últimos cuatro años de gestión eh, a nivel nacional. Dentro de esas nuevas leyes, que le van eh, sumando algunas características más a la ley madre, está la ley 27.446, de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional, que es del año 2018, que amplió los alcances de la ley de firma digital y eh, actualizó su contenido, sobre todo ahí surge las nuevas autoridades certificantes a nivel nacional de firma, el decreto 182 del 11 de marzo de 2019, que compila todas esas modificaciones y que introduce desde el año 2002 eh, eh, las nuevas modificaciones que con el avance de la tecnología se fueron introdu introdu se introdujeron perdón, a firma digital, recordemos que la ley nacional es del año 2001, y del 2001 a la fecha de al, donde... Surge el auge de implementación de firma digital que propiamente es a partir del año 2018, donde con la llegada de, a nivel nacional, el sistema de gestión documental y electrónica y la incorporación de firma digital también en lo que es el código civil y comercial a nivel nacional con la modificación del nuevo código, más la incorporación de firma digital en otros poderes, como el caso de la incorporación de la firma al Poder Judicial, a la Justicia Federal, empieza a implementarse masivamente la firma digital y del 2001 que se había hecho la ley hasta su implementación masiva a partir del año 2018, pasaron un montón de años que para lo que son los avances de la tecnología, claramente son años sumamente sustantivos para hacerle modificaciones a las normativas madre. Y después propiamente el decreto reglamentario 182 de, eh, a nivel nacional, que genera todo lo que es el marco del sistema de gestión electrónica a partir de la implementación que les decía de GDE ¿Qué entendemos por firma digital? Eh, la firma digital claramente es una herramienta tecnológica que tiene una serie de cualidades que las diferencian taxativamente de lo que es la firma electrónica. Acá hay algunos conceptos que son importantes tener en cuenta porque generalmente, bueno, esta suele ser la pregunta que nos hacen usualmente, ¿cómo distinguir una firma electrónica de una firma digital? Y básicamente nosotros siempre decimos que la firma digital y la firma electrónica se diferencian respecto de los atributos que le concede la norma y además respecto de lo que tiene que ver con el valor de prueba que hay entre una firma electrónica y una firma digital. Ambas son herramientas tecnológicas, de hecho la firma digital es una firma electrónica, pero propiamente la firma electrónica se refiere a cuando una persona física verifica una acción o un procedimiento por algún tipo de medio electrónico. Comúnmente nosotros lo podemos conocer, por ejemplo, a la firma electrónica, es el usuario contraseña que uno utiliza para el ingreso a algún sistema, como puede ser un sistema bancario, por ejemplo. Firma electrónica también es, por ejemplo, cuando uno hace una tramitación bancaria, eh, que nos dan una tablet y nosotros firmamos con el lápiz, eso o por ejemplo, eh, firma electrónica de ese tipo también, muchas veces cuando nos hacen firmar sobre... Eh, cuando pasamos las tarjetas de débito o de crédito por los distintos dispositivos. Eh, firma electrónica también es la toma de los datos biométricos, por ejemplo. Pero todos procedimiento, esos procedimientos propiamente no son firma digital. La firma digital tiene la característica de que a través de un procedimiento matemático, que son algoritmos criptográficos, están encriptados con una doble clave, una clave pública y una clave privada, tiene la característica de que se garantiza la autenticidad, la integridad, la exclusividad, el no repudio y la validez de los documentos digitales. Estas características no son menores porque son, eh, la ley consagra que si a una firma eh, electrónica le falta garantizar alguna de estas cualidades no estamos ante la presencia de una firma digital, sino que estamos ante la presencia de una firma electrónica. La autenticidad refiere a que a ese documento, a ese accionar o a ese procedimiento, decimos así, ¿por qué? Porque la firma se puede firmar digitalmente cualquier cosa que sea electrónica. Podemos firmar un mail, podemos firmar un CD, podemos firmar propiamente un documento. ¿sí? Eh, la autenticidad significa que podemos atribuirle el documento únicamente a su autor de forma fidedigna, fidedigna perdón, de manera de poder eh, identificarlo. La integridad refiere a que esa firma está vinculada a los, documentos, eh, a los datos del documento digital, poniendo en evidencia su alteración luego de que fue firmado. Nosotros después vamos a mostrar más adelante, pero esta integridad que de hecho es un valor que se le suma a lo que es la firma hológrafa, la firma hológrafa es la firma de puño y letra, de papel, es la posibilidad de que cuando uno corrobora una firma digital, si ese documento después de haber sido firmado sufrió, sufrió algún tipo de alteración, puede ser identificada esa alteración en el sentido de que el sistema te determina que ese documento ha sido adulterado. La exclusividad significa que la firma se encuentra bajo el absoluto y exclusivo control del firmante. Esto es una atribución muy importante de la firma digital, porque exclusivamente la clave privada de la firma digital la conoce la propia persona a la cual se le otorgó. No la puede conocer un tercero. Y después hay una clave pública que sí es la que está propiamente en el certificado digital y es la que utilizan los terceros para corroborar firma. El no repudio es la principal diferencia jurídica entre la firma digital y la firma electrónica. Y tiene que ver con la cualidad que yo les nombraba respecto del de valor de prueba. ¿Qué significa el no repudio? Que ante la presencia de una firma digital... Quien la emite no puede negar o repudiar que él firmó. En cambio, cuando uno eh, está en, una, en un litigio judicial, supongamos, y eh, está comprometida una firma electrónica, la carga de la prueba está por quien me acusa a mí. El otro, el tercero, tiene que corroborar que yo fehacientemente utilicé esa firma electrónica. En cambio, se invierte la... la se invierte la responsabilidad de la prueba en el caso de la firma digital. Yo, si hay un documento que está firmado por mí, Lucrecia Jandón, con firma digital, yo no puedo desconocer que no firmé ese documento y de hecho la carga probatoria de dar cuenta que no fui yo recae exclusivamente en mí. Esa es la característica del de no repudio de la firma digital. Por eso siempre cuando nosotros otorgamos firma desde la secretaría somos muy cuidadosos en eh, hacer eh, mucho hincapié respecto a quien se lleva la firma digital sobre cuál es su responsabilidad en el cuidado de esa clave privada, que muchas veces suele suceder con otros sistemas informáticos, nos pasa a todos que uno se olvida la clave, eh, en este caso si uno pierde por ejemplo el token, en el caso de la firma digital con un dispositivo criptográfico, automáticamente tiene que denunciar y dar de baja su firma. Porque si alguien firma con ese token y conoce su clave privada, la responsabilidad es muchísimo mayor. Y después, la otra característica tiene que ver con la validez. Es decir, que en el caso de la firma digital, el certificado tiene que estar emitido por un certificador licenciado, que ahora vamos a explicar qué significa eso, en cambio, el desarrollo de una firma electrónica puede, hacer, puede hacerlo cualquier organismo, ¿sí? nosotros cuando generamos un sistema informático desde la provincia, generamos propiamente todo lo que tiene que ver con el procedimiento de usuario y contraseña, etc. No hay un certificador licenciado, que es el que prevé la ley, para el otorgamiento y la generación de los certificados de firma digital. Estas cualidades, decía, son las principales diferencias entre lo que es una firma electrónica y una firma digital. Como pueden ver ahí en pantalla, en el, en el power que armamos con Silvana, tanto la firma electrónica como la firma digital tienen validez jurídica, pero en el caso de la firma electrónica no reemplaza a la firma ológrafa o manuscrita, ya que no cumple con las propiedades necesarias que sí las tiene la firma digital, además del valor probatorio que tiene esta última. De hecho... Yo le mencionaba que el concepto de firma digital fue incorporado en el nuevo Código Civil y Comercial, donde le otorga el mismo valor a la firma digital que a la firma hológrafa, no así la firma electrónica. La validez probatoria de la firma la sena, eh, digital la hace notoriamente superior a la firma electrónica, garantizando la legalidad y la transparencia de los documentos firmados, es un poco lo que veníamos, eh, lo que venía conversando recién. Voy a dejar compartir un segundito. No sé si hasta ahí, Marian, hay alguna consulta en particular. Nosotros ahora vamos a avanzar un poco respecto de qué se entiende por esta clave pública y esta, y esta clave privada, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Sin preguntas, todas acumuladas para el final. <risa> bueno, perfecto. Eh, Sil, si vos querés eh, hacer... ¿Una intervención respecto de lo que son los certificados digitales, que es una de las características más importantes de la firma digital? Bueno, el certificado digital sería como, como el instrumento que, que se emite eh, cuando nosotros hacemos el proceso de, del otorgamiento de la firma digital en la autoridad de registro. Los certificados digitales, como dice ahí, eh, son documentos que que dan fe de la vinculación entre la clave pública que, que se emite asociada a una persona física específica. Anteriormente, hasta el año 2016, si no me equivoco, eh, la firma digital eh, se otorgaba tanto a personas jurídicas como a personas físicas. Eh, eso fue dado de baja y lo que actualmente tenemos son certificados eh, digitales asociados solamente a personas físicas. Ahí podemos ver un, un ejemplo, Lucre, si quiere pasar ahí, Ajá. de lo que es un certificado digital. Eh, tenemos la diferencia que también eh, después le vamos a mencionar, eh, eh, ya que desde Nación, desde el año 2018, se emitió una nueva autoridad de certificación. Antiguamente era la autoridad de certificación de la ONTI y hoy existen dos. Eh, en el sector público nacional, porque también pueden haber empresas privadas de, eh, que hacen la certificación de firma, que llevan otro procedimiento, pero bueno, en este caso el primero de la izquierda es mi certificado que, que se me emitió a través de, de un token, que sería la firma eh, en, a través de hardware, y ahí están los datos míos, eh, bueno, no se ven ahí en las pestañas, pero bueno, está la ruta de certificación de cuáles son los entes que, que a mí me, me avalan, digamos, o que me certifican mi firma, y tiene también eh, la cuestión de la validez eh, del certificado, que, que también cabe aclarar que los mismos eh, tienen una vigencia específica y que son pueden ser renovados cada determinado tiempo. Acá hay, hay una diferencia temporal entre lo que es la de la izquierda, que es un certificado de firma digital por hardware, y la de la derecha, que, es el, que tiene ahí el nombre de DAFNA, es el emitido por la autoridad de certificación de modernización a través de la plataforma de firma digital remota. Como verán ahí, está es la diferencia que, que este certificado... Eh, tiene vigencia hasta el año 2023, es, eh, tiene un periodo más prolongado que, que la firma con Token, y bueno, ahí abajo también hay otro, hay otro procedimiento que es importante a la hora de firmar digitalmente, que es la instalación de, de los certificados de firma, que como les decía, ya vamos a ver un, un gráfico posterior, donde se encuentra la infraestructura de, de firma digital de la República Argentina. Ahí está yeah. lo de la infraestructura, si, si quieres avanzar. Bien. Yeah. Eh, ahí como ven, el, digamos, la, la autoridad máxima de firma que certifica hacia abajo es eh, la denominada hacer raíz, que la misma se constituye en el marco de lo que es la ley nacional de firma digital y las políticas de, de certificación que, que se emiten luego, donde están todos los procedimientos y requerimientos de, de la misma. Como una instancia intermedia eh, a nivel organizacional, existen los certificadores licenciados, que como les decía, históricamente ha sido la autoridad de certificación de la Oficina Nacional de Tecnologías para la Información, que es la ONTI, también en su momento fue fuancés, eh, hoy para el sector público, es la ONTI, y la otra, que es eh, la, la nueva autoridad de certificación, que es la eh, de modernización. Como una instancia eh, intermedia entre la, los, los suscriptores de firmas, quienes van a solicitar firmas, y el certificador licenciado, están las autoridades de registro, que es la función que nosotros cumplimos hoy en la Secretaría de Modernización. Las autoridades de registro están compuestas por oficiales de registros, que hacemos más que nada los procedimientos, y los responsables de soporte técnico que se encargan más que nada de de promover lo que es eh, la capacitación y, y, y el entrenamiento sobre firma digital, eh, tanto a las personas como, como a los organismos. Eh, los suscriptores de firma digital son las personas que van a solicitar la firma y los terceros usuarios son todas aquellas personas que van a recibir documentos firmados digitalmente. La función central que, cumple, que cumplimos hoy los oficiales de registro es la validación de la identidad de la persona que viene a solicitar firma. Uno de los cambios que, que mencionaba Lucre en las normativas anteriores fue una nueva disposición que es obligatorio para que nosotros hagamos la autenticación de la identidad, tomar los datos biométricos de las personas que vienen a solicitar el certificado, los cuales son eh, también validados a su vez con el, con el RENAPER. Nosotros hacemos una captura de fotográfica de, del rostro y de, eh, de las huellas dactilares de las personas que son validadas por RENAPER antes de nosotros eh, continuar con el procedimiento. Entonces, aclarar esto, que, que nosotros desde la Secretaría no emitimos el certificado si no hacemos esa articulación con los certificadores licenciados que son los autoriz autorizados para validar la firma. Esto es importante también porque una vez que nosotros firmamos digitalmente, cuando enviamos a otra persona que quiere validar ese documento, si fue firmado realmente por, por cualquier persona, hace una validación hacia arriba, digamos. Nosotros sí si o sí si tenemos que tener descargados los certificados de la AC Raíz y AC Modernización o de la ONTI, dependiendo del, ca, del caso de cada firma, y lo que se hace es el, el procedimiento de validación, digamos, hacia arriba, hacia los dos organismos que están en la cadena, digamos, eh, arri hacia arriba de las autoridades de registro. Bueno. Acá, de, eh, como le explicaba muy bien Silvana, tenemos dos AC, dos autoridades certificantes, están muy bien ella la certificación de la ONTI, que específicamente tiene que ver con lo que nosotros, eh, la firma digital, en este caso por Harvard sería el subconcepto eh, correcto. Eh, por token significa que eh, la persona que viene a solicitar firma digital trae un dispositivo, que no sé si lo conocen, pero un token es como si fuese un pendrive, pero no es para un, cualquiera, un token obviamente yo no te veo porque tengo el power, pero ahí si sí lo querés traer. Eh, un token tiene eh, requerimientos específicos a nivel internacional, eh, se compra son, tienen unas características en particular, esos tokens, eh, tienen la capacidad suficiente solamente para alojar el certificado de firma digital, en el caso de, de los tokens, de, de ese tipo de firma digital, que eh, es, tiene un nivel de seguridad, es el nivel de seguridad de firma digital más alto, el requerimiento tiene que ver con este dispositivo criptográfico que yo les estaba explicando, que es propiamente el token. El, validez, el certificado que se emite tiene una validez de dos años. Se pueden firmar documentos de distinto tipo, como yo les explicaba hoy, PDF, Word, imágenes, bases de datos, correos electrónicos, etcétera. Y eh, se puede realizar firma de forma masiva, eh, tanto, bueno, nosotros ahora vamos a, a explicarle un poco cuáles son las herramientas a través de las que se puede firmar digitalmente una vez que ustedes ya puedan llegar a tener firma digital. Eh, pero existen eh, algunos eh, software libre, como nosotros recomendamos uno que se denomina sólido, que te sirve, eh, te permite subir eh, N cantidad de documentos, y firmarlos todos digitalmente eh, a sola firma de una vez, eh, incluyendo tu clave privada. En cambio, en la firma digital que otorga la autoridad certificante de modernización eh, tiene que ver con eh, lo que nosotros llamamos la firma digital remota, o firma digital por software, tiene otros tiempos de validez, tiene una validez de cuatro años, eh, se pueden firmar específicamente, exclusivamente, documentos en PDF. Eh, se firma documento a documento, ¿por qué? Porque se utiliza la plataforma de argentina.gov.ar eh, para poder firmar, ahí hay que subir el documento. Se firma y después el documento es, debe ser descargado porque no se mantiene en la nube de la plataforma nacional. Y el requerimiento más importante tiene que ver con la necesidad de la utilización de un teléfono inteligente. Eh, Sil, si vos querés profundizar sobre la firma digital remota, que, bueno, es la más nueva. Eh, ahora, después de esto, vamos a profundizar un poco cómo trabajamos desde la Secretaría respecto de la utilización de ambos tipos de firmas. Pero si querés profundizar con la firma sí. digital remota, Sil. Bien, por ahí el, el procedimiento de la firma eh, con token se hace una solicitud previa y, y bueno, nosotros lo recepcionamos en el sistema y hacemos la descarga del certificado en el token. En el caso de la firma digital remota, lo que se realiza o la, las condiciones para realizarla es tener acceso a un correo electrónico y a una aplicación que genera códigos OTP que es un código que se va generando cada 30 segundos aproximadamente. Nosotras utilizamos eh, la recomendación... Sí, sí bueno, ahí estaba leyendo la pregunta. Después la contestamos. Nosotros hacemos la recomendación por ahí de Nación, fue, fue la utilización del Google Authenticator, eh, que mediante el proceso de, del otorgamiento de la firma... Eh, digital remota, se escanea un código único eh, que está asociado a la generación de la firma digital y en este caso, a diferencia de, de por ahí del token, que nosotros tenemos una contraseña de nuestra firma digital, la remota requiere como tres instancias de validación. Una primera contraseña, eh, en segundo lugar la generación del OTP y por último un PIN, así que son como, como tres instancias de de validación diferentes. Eh, luego, para, para ingresar a, a firmar, hay que acceder siempre a la, a la plataforma de firma digital remota. Como bien decía Lucre, se pide cargar un documento siempre en formato PDF, se firma y el mismo se debe descargar porque no, porque no queda alojado, digamos, en la plataforma, en la nube. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por ahí es esto, la, la facilidad que te otorga, por ahí la portabilidad de hacerlo desde, desde un celular, eh, y, eh, pero bueno, eh, también la complicación esto, en el caso de que uno tiene un demasiado volumen para, de documentación para firmar, puede ser un poco, un poco más complejo. Eh, por ahí también eh, lo, lo que mencionamos nosotros, que, que nos dijimos, es por ahí la, la validez de la firma digital está dada solo en circuitos digitales, digamos, por ahí eh, siempre está o por ahí es recurrente la confusión de qué sucede cuando, cuando uno imprime un documento firmado digitalmente, el mismo pierde la validez porque no hay forma de, de uno verificar que ese, que ese documento fue firmado oportunamente de manera digital, y por ahí los procesos que, que se hacen para la validación son todos en, en formato digital, no tenemos forma de, de ver que ese documento fue firmado. Eh, bueno, por ahí son, son esas las, las dudas y, y también eh, mucho de, de la aplicación o de la implementación de firma tiene que ver con esto, con pensar cuáles son los circuitos a los que nosotros estamos interesados en aplicarles la firma y quiénes son esos terceros usuarios como teníamos ahí en el gráfico de, de la infraestructura de firma digital. Eh, la importancia de, de esto, de que, de que el organismo, que la persona que va a recibir nuestros, eh, ser, eh, nuestros documentos firmados digitalmente, primero esto de, del acceso, de que, de, de que te permitan enviar un documento digital, y lo otro, tener en cuenta estos requerimientos que por ahí eh, son más que nada de configuración, por ejemplo, si lo hacemos por Acrobat o en el, en el programa que mencionaba Lucre, que, que por ahí para nosotros es el más accesible, el sólido, que te permite tanto firmar como validar los documentos firmados digitalmente, eh, pero bueno, ahí también eh, me parece una, una fuert un fuerte desafío de, de capacitación también por ahí para, para los organismos o las personas que van a ser eh, susceptibles o que le van a llegar nuestros documentos firmados digitalmente. Eh, por ahí, como decía Lucre también, desde el año aproximadamente del 2018, esto se empezó a generar de manera más, más, eh, más asidua eh, a través de lo que fue el sistema de gestión documental electrónica de Nación, que se implementó en todo el sector público y que, que bueno, que trabajan solamente con, con documentos digitales y, por ejemplo, que a la provincia le empezó a llegar documentación firmada eh, digitalmente y que eso también... ¿Implicó por ahí la apertura de algunos organismos a, al trabajo con la misma? Sí, sumar que... resaltar esto que me parece que es eh, importante que destacaba Silvana, que todo documento que va a firmarse, que se firma digitalmente, eh, debe nacer y morir digital, eso es algo sumamente importante, y ahí eh, recae un poco también la responsabilidad de analizar sobre qué circuitos de, de la administración o qué circuitos de la vida diaria se incorpora a firma digital, porque eh, así como por, a nosotros nos resulta complejo muchas veces poder eh, exponerlo, eh, es difícil la implementación y el uso por parte de la ciudadanía en general, eh, de hecho, cada persona que hoy requiere firma digital en la secretaría se va con los manuales de implementación pero, y la capacitación correspondiente, pero de cualquier manera siguen en contacto con nosotros porque, bueno, uno tiene que descargar los certificados de las páginas nacionales eh, en la computadora donde va a utilizar firma digital, no en cualquier computadora, en el caso de la firma digital por token, por ejemplo, tiene que eh, descargar estos dispositivos en su celular, en el caso de utilizar la firma digital remota, es decir, no es tan intuitiva la implementación y por ende hay que ser muy responsables también sobre qué tipo de procedimiento se lo implementa para darles garantías al tercero de que pueda corroborar fehacientemente que ese, esa documentación se encuentra firmada digitalmente. Eh, Creo que en este sentido, bueno, son los aspectos generales, la, nosotros en el caso de la provincia de Entre Ríos, eh, cuando llegamos en diciembre de 2015 ya había una autoridad de registro, que era el Poder Judicial eh, de la provincia, nunca habían implementado firma digital, no habían otorgado ni una sola, solamente se habían constituido. Nosotros nos constituimos al año siguiente eh, y empezamos con el otorgamiento de la firma digital por token, eh, propiamente cuando surge la firma digital remota, nos constituimos como autoridad. Digo nos constituimos, es importante resaltarlo, porque eh, la autoridad certificante raíz y la ONTI y modernización tienen procedimientos muy estrictos para abrir autoridades de registro. Eh, teníamos que garantizar algunas cuestiones institucionales, como por ejemplo la privacidad de la oficina donde se otorga firma, tenemos un libro de entrada y salida, bueno, la toma de los datos biométricos y la tecnología que eso requiere también. Eh, tuvimos que capacitar a oficiales de registro, como el caso de Silvana, que rindieron a nivel nacional y tienen eh, hoy están reconocidos como oficiales de registro por haber aprobado esos exámenes a nivel nacional. Eh, una cuestión que también ha cambiado en este último tiempo es que, por ejemplo, las eh, autoridades de registro generalmente estaban vinculadas para poder otorgar firma a un sector en particular. Cuando nosotros nos constituimos como autoridad de registro, solamente podíamos otorgar firma digital a los organismos públicos, a los trabajadores de organismos públicos, y en el caso que le quisiéramos otorgar firma digital a un tercero, debía ser en orden a que ese tercero necesitaba... Eh, utilizar un sistema informático público. Eh, ahora esto ya no es más así, nosotros podemos otorgar firma digital a cualquier ciudadano. Eh, el tema de la infraestructura es algo que no dijimos, pero me parece importante, cuando nosotros hablamos de la infraestructura de firma digital, eh, y este reconocimiento de la validez de la firma eh, a nivel escalonado, que eh, tratábamos de explicar con Silvana, tiene que ver con que, por ejemplo, la firma digital que otorga la República Argentina es válida y se encuentra reconocida para la República Argentina y para esta infraestructura de firma digital. Si alguien utiliza firma digital con otros países, tiene que existir un acuerdo de reconocimiento de la utilización de firma digital entre la Argentina y ese país. Eh, no, es, no tienen reconocimiento internacional la estructura, ¿Sí? Cada país genera su estructura de reconocimiento de firma digital y cómo se generan esas certificaciones. De hecho, tenemos un caso paradójico a nivel país, que es el caso de la provincia de San Luis. San Luis montó su propia infraestructura de firma digital con sus propios reconocimientos y hoy no dialoga con la firma digital a nivel país. Y de hecho, la Argentina no le, homolo no le homologa la firma digital de la provincia de San Luis porque considera que tiene algunas inconvenientes respecto a la seguridad. Eh, en el caso de la provincia de Entre Ríos, cuando hoy nosotros le explicábamos que hubo adhesión plena, tiene que ver con esto. Si hubiésemos generado nuestra propia infraestructura de firma digital, hubiésemos ocasionado la incomunicación o la imposibilidad de poder dialogar eh, y formar parte de otros procedimientos administrativos a nivel, a nivel nacional. Eh, creo que con eso medianamente cubrimos la mayoría de los aspectos que hacen, a la temática de firma digital, eh, así que, Marian, si vos querés ir introduciendo algunas preguntas, por ahí nos van ayudando con algún aspecto que podamos habernos olvidado. Bueno, bueno, muchas gracias, buenísimo. Ahora vienen las preguntas que yo ustedes estuvieron viendo, vi que si estaba tomando nota, me parece, la pregunta, estaba haciendo la tarea. Si quieren, vamos recorriendo las intervenciones que hicieron. Sí que se hicieron y vamos, vamos respondiendo. sí no sé si vos querés ir respondiendo alguna en particular, en algún orden, y vamos viendo. Bien, por ahí, si quieren, vamos en el orden de las preguntas. Por ahí, en el, la primera estaba vinculada a um, donde estaba la oficina físicamente hoy de, de firma digital, la de la Secretaría de Modernización, se encuentra en, en calle San Martín, 655, eh, por ahí otra de las cuestiones también en, en el marco de, del contexto actual y por ahí de, de las consultas un poco en relación a, a la posibilidad de, de realizar virtual este trámite, bueno, no se puede hacer, nosotros eh, eh, emitimos algunos certificados que fueron de, de suma necesidad en el marco de la pandemia, ahora ya retomamos nuevamente eh, los, los turnos a, a, a través de un turnero provincial que nosotros tenemos, y en la página de la Secretaría de Modernización, que en todo caso yo se las escribo ahora en el chat, eh, se encuentra ahí también eh, disponible la, eh, la información en relación a dónde nos encontramos físicamente, cuáles son los requerimientos para la solicitud de firma, y, y bueno, por ahí el contacto también para, para cualquier consulta que tengan. De hecho, nosotros, cabe de destacar ahí que eh, nos constituimos como la primera autoridad de registro con implementación real y de otorgamiento de firma digital a nivel provincial, y fuimos guía también y de acompañamiento de otras autoridades de registro que hoy están constituidas, como es el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, que también es autoridad de registro de firma digital. Eh, corregime, Sil, el Colegio de Escribanos ya está constituido también. Sí. Sí, está constituido como eh, autoridad de registro de la firma por Hardware. Eh, por ahí lo que se produjo también en, en el último tiempo eh, fue un proceso de apertura de, de oficinas de firma digital remota en los registros del automotor de la provincia, que también nosotros estuvimos otorgándole la firma, porque para ser oficial de registro de la firma remota te requiere las dos firmas, los dos tipos de firmas, eso también no lo dijimos, uno puede tener los dos certificados, no es que sean excluyentes, eh, pero bueno, sí en la provincia está por eh, eh, la firma por hardware, eh, eh, la Cámara de Diputados, el, el Colegio de Escribanos, eh, bueno, el poder judicial, que era, fue la que tenía anteriormente, y bueno, la Secretaría de Modernización por el Poder Ejecutivo Provincial. Y en el caso nuestro, también nosotros somos eh, oficina de firma digital eh, móvil también, que eso Obvio. también fue otra autorización que tuvimos que realizar a nivel nacional, con la posibilidad de trasladarnos físicamente eh, a determinados puntos para el otorgamiento de firma. Algo que justamente mencionaba recién Silvana y me parece importante que no lo destacamos, y, y porque estoy viendo algunas de las preguntas que vienen al respecto también relacionado con esto, es que, eh, y hace también a lo que yo les decía de la modificación de lo que ha sido la normativa de firma digital, por más de que la normativa madre sigue siendo aquella de 2001, y es que eh, los orígenes del otorgamiento de firma digital se otorgaba vinculado a la persona con el cargo que ocupaba. Es decir, eh, se otorgaba firma digital, supongamos en este caso si yo sacaba firma digital, era a Lucrecia Jandón como secretaria de Modernización del Estado. En el, al momento que yo dejaba ese cargo, eh, no se, debía, se debía dar caída el certificado de firma digital. Con el último proceso de actualización de la normativa, la firma digital se otorga a la persona, es decir, independientemente de eh, para qué se utilice o en qué, eh, bajo qué rol, ya sea en el sector público o en el sector privado, uno adquiere esa firma, Mientras tenga validez el certificado por dos o por cuatro años, depende del tipo de firma digital que se obtenga, esa eh, validez. Y si uno, porque ahí vi el tema de la falsificación de la firma, etcétera, cumple las mismas propiedades que una firma ológrafa. Si yo eh, la firma digital la aplico, una vez que a mí, supongamos, yo deje de ser secretaria de modernización, la aplico sobre un documento público, dando cuenta como si fuera secretaria de modernización, es lo mismo. Ilegalidad que yo estaría cometiendo si firmase un documento, una resolución, etcétera, una vez caducado mi periodo de manera holografa. Es decir, eh, la firma digital sigue perteneciendo específicamente, se otorga a la persona, no a la función que la misma ocupa. Bien, por ahí, Lucas. pregunto, pregunto ahí que capaz que es lo que, que creo que Marina preguntó. La pregunta creo que va a si se puede robar la identidad a través de firma digital. Mira, el, por ahí el, la identidad la verificamos eh, en, al momento de emitir la firma digital. Yo no puedo omitar, emitir una firma si no viene la persona con su DNI y le, to, le tomo los datos biométricos que eso a la vez es validado con el RENAPER. Entonces... Eh, eh, robar, digamos, la identidad, otro sería si el oficial de registro está cometiendo ahí un procedimiento que no debería ser. en primer lugar. En segundo lugar está por, en, eh, en relación a la responsabilidad que uno tiene en el uso de la firma. Uno cuando emite, eh, solicita el certificado en cualquiera de, los dos, de, los, de las dos metodologías, firma un acuerdo eh, un acuerdo en relación a, a, a las responsabilidades que uno tiene en relación a la firma, sabiendo que, que si uno le otorga el toque a otra persona para que firme con tu firma digital, eh, la responsabilidad recae sobre la persona. Entonces, por ahí los errores son más que nada, pueden suceder, pero son humanos más que, que, que en relación a la tecnología de firma. No sé si la pregunta en relación a la identidad iba orientada con eso, o... Y tecnológicamente también es muy difícil, por todo mm. el circuito, la infraestructura está dada para que tecnológicamente eh, no se pueda, en principio, tener una codificación o robar tecnológicamente ese encriptado, es, De hecho, cuando uno firma digitalmente, eh, lo que genera es un algoritmo matemático incrustado, dentro del documento. Por eso, cuando uno después, por ejemplo, una vez que lo firmó, cambia una coma del documento, automáticamente, tecnológicamente, ese algoritmo se modifica. Por eso, cuando uno corrobora firma, te está diciendo, este documento fue adulterado. Si uno toca un punto del documento una vez que después que se firmó, ese, la corroboración de firma eh, te, lo, te lo detecta. Y fuera de eso, eh, cuando uno nosotros estamos diciendo que la persona, tanto que quiere corroborar firma, como que quiere firmar digitalmente, debe descargarse los certificados de la AC raíz y de las autoridades certificantes eh, en la computadora donde va a firmar, es porque al momento que uno in, eh, incrusta en la computadora eh, y genera el PIN para la generación de la firma digital o lo mismo a través del procedimiento de firma digital remota, lo que se está haciendo, y por eso, digamos, no se puede firmar digitalmente si no hay internet, porque automáticamente verifica los 365 días del año, las 24 horas, verifica que ese certificado, ¿sí? Esté vigente en la AC de raíz. Entonces, ese procedimiento, eh, garantiza la seguridad y la, la identidad de la certificación, ¿no? Corregime Bien, si hay eh, cualquier cosa. Si no, seguimos sí. con las preguntas, a ver... Bien. Darío hace una pregunta ahí un poquito más extensa, pero él está consultando sobre la integración de la firma digital remota a una plataforma web del municipio de Hueleguaychú. Eh, ¿Ese proceso es posible, Darío, eh, a partir de una API, que desde Nación ponen a disposición de, de los organismos. Se hace un trámite a través de la plataforma de trámites a distancia. Nosotros lo hicimos eh, solicitando esta API para, para la integración a un sistema específico de, de la provincia. Así que en todo caso, yo ahí abajo dejé el correo electrónico. Eh, podés escribirme y nosotros pasarte, pasarte el contacto y, y, y cómo lo realizamos nosotros esta solicitud. Como decía Lucre, por ahí... Eh, son bastante rigurosas en relación a, a, al tema de, de la normativa, que la, eh, esta firma o, o esta API tiene que estar asociada a un sitio web, eh, que, a, sí, a un, un enlace de una plataforma eh, con una habilitación de un responsable eh, que tiene que estar avalado por una norma, pero, pero bueno, nosotros podemos comentarte el proceso al menos que, que, que realizamos nosotros. Mariano, Silvana es docente también, ¿entendés? Por eso se te cola y te saca las preguntas del chat, pero ya se va a contener. No, no, no, pero, pero yo por eso le dije a ella que, que se maneje, pase mejor tu noche. No sé, si vos la querés leer Mariano, no, yo... No, no, no, seguí, no. me, me sigo tomando un mate. Bueno, Daniela, eh, ahí se me fue el chat, ¿viste? Para hacerme la viva. Daniela, Daniela, eh, los pasos para implementar en un organismo la firma digital, eh, por ahí como decíamos hoy, eh, primero es pensar a qué circuitos o a qué procesos ustedes están pensando en, eh, implementar la firma, esto de tener en cuenta que tiene que ser totalmente digital y por ahí a quiénes van a enviar los documentos firmados digitalmente, Hoy, eh, si están pensando firmar documentos en PDF, eh, como decíamos, está a disposición la, lo que es la plataforma de firma digital remota, y en el caso que quieran firmar otro tipo de documentos o de manera más masiva, pueden hacer la solicitud de la firma por hardware, que si ahí el requerimiento mínimo eh, están también en el sitio, pero bueno, es el dispositivo criptográfico, el token, con, con también un, una característica específica, y, y en el otro caso, bueno, y en el de la remota también, eh, eh, tener un correo electrónico de acceso de, la, de las personas que lo van a solicitar. Eh, y bueno, eh, tienen que solicitar un turno, también ahí está en la, en la página, eh, para hacer el procedimiento de, de la firma. Yo estaba viendo acá, lo planteamos a Víctor. Eh, Víctor Díaz preguntaba qué ah, organismos tienen implementado firma, que la podemos enganchar con esta pregunta. Eh, en realidad, eh, por ejemplo, el caso de la caja de jubilaciones, tiene implementado firma digital para todo lo que tiene que ver con las resoluciones propias de la caja. Eh, la mayoría de los organismos a nivel nacional tienen la implementación de firma digital y, de hecho, para con terceros, por ejemplo, nosotros eh, hemos otorgado a todo el sector aduanero porque para lo que tiene que ver con los certificados de exportación, eh, las empresas privadas requerían de la, de, de la generación de esos certificados con firma digital. Eh, Ayúdame, si sí, a pensar a algunos otros organismos, pero bueno... El registro, en mi casa, civil, el registro civil está enviando actas de nacimiento con firma digital. Eh, personería Jurídica, también está utilizando en resoluciones internas y, y en algunos procedimientos, eh, también vinculado con el SAS, si no me equivoco, que es un sistema específico. Eh, en el caso de la provincia, eh, por ejemplo, el Ministerio de Planeamiento eh, envía todo lo que tiene que ver con los proyectos de obra pública a nivel nacional, se envían eh, a través de firma digital. Eh, y la nosotros. Sí, sale la, sal sal sal no, la contaduría. Ah, también está firmando los balances que envía Nación. Con firma. De... Uh -huh. eh, ahora nosotros otorgamos firma digital a todas las direcciones de administración de la provincia. Uh -huh. eh, porque.. Eh, tienen que todo lo que tiene que ver con las órdenes de pago de los trámites administrativos en la gestión provincial, se, las órdenes de pago se están generando eh, con la contaduría a través del CIAF con firma digital. Eh, nosotros estamos en breve, seguramente el segundo semestre de este año, eh, lanzando lo que tiene que ver con la plataforma de expediente electrónico de la provincia. Eh, por ahí, por eso Silvana, le comentaba ahí a Darío, creo que era, ¿no? Que consultaba lo de la integración. de sí. Eh, nosotros hicimos el procedimiento de integración de lo que es la firma digital remota a la plataforma hoy del sistema de, de seguimiento de expedientes de la provincia para mutarla hacia lo que es expediente electrónico. Eh, y ahí vi que preguntaba, dirían, las preguntas de eh, municipios que estén utilizando firma digital. Eh, nosotros hemos recibido muchas consultas de municipios, hemos eh, hecho las capacitaciones también para los equipos, eh, como en el, hicimos capacitaciones para el municipio de Chajarí, por ejemplo, Gualeguaychú, uh -huh. Concordia. Eh, muchas veces es difícil la implementación de firma digital porque requiere también de una, una estructura, infraestructura tecnológica y de equipos eh, informáticos conformados en los municipios que eh, La verdad es que en los, en los municipios de primer, eh, de primer orden, de nivel 1, eh, sí existen y lo tienen, pero ya los municipios de segundo nivel o juntas y comunas eh, hoy no cuentan con la eh, infraestructura tecnológica como para poder llevar adelante algunos procedimientos con inclusión de firma digital. Eh, sí los estamos acompañando algunos de ellos, hemos tenido consultas, por ejemplo, de los consejos deliberante para lo que tiene que ver con la normativa de firma, eh, hemos, para dar otros ejemplos que se me van ocurriendo ahora, eh, ahora, por ejemplo, le hemos otorgado firma digital a la vicegobernadora, para que están trabajando en la implementación de firma digital en todo lo que tiene que ver con las tramitaciones legislativas, la Cámara de Diputados utiliza firma digital para la elevación de proyectos legislativos, eh, también le hemos otorgado firma digital a los senadores y diputados nacionales que se encuentran sesionando de forma virtual, eh, justamente hoy están sesionando eh, a nivel nacional y utilizan la firma digital para tanto veo en el sistema, para el voto y para la elevación de proyectos legislativos. Eh, la verdad es que eh, se ha avanzado mucho en la difusión y la comunicación. Nosotros siempre decimos, cuando llegamos en, en diciembre de 2015, eh, nadie sabía lo que era firma digital. Eh, tuvimos que hacer como una evangelización, decimos a veces, sobre el tema, sobre todo, nos propusimos en los dos primeros años de gestión trabajar mucho en la capacitación de los organismos de control, que generalmente eran los principales detractores al momento de la implementación eh, de formatos digitales en las tramitaciones administrativas, eh, siempre muy apegados a los procedimientos tradicionales de utilización del papel o de la firma hológrafa. Por eso una de las primeras acciones que nosotros hicimos fue, por ejemplo, capacitar a todo el Tribunal de Cuentas de la provincia, que tienen también firma digital, a toda la contaduría eh, de la provincia, el que era un poquito más difícil de sobrellevar era el Poder Judicial, pero bueno, por suerte, creo que una de las consecuencias eh, no deseadas del contexto de pandemia que hoy vivimos tiene que ver también con que un montón de organismos forzosamente han tenido que incorporar estos nuevos procedimientos, y hoy la justicia a raíz de este contexto incorporó todo lo que tiene que ver con la notificación electrónica y la utilización de firma digital, es decir, que ahora realmente estamos en un escenario mucho más prometedor para la implementación de firma. Por eso también vamos a salir con la implementación de expediente electrónico eh, porque eh, ya no es un tema desconocido, pero es un tema que requiere mucho acompañamiento y capacitación. Nosotros, eh, muchos de los que le hemos otorgado firma digital son clientes conocidos, que eh, suelen volver a venir porque se olvidaron la clave. Eh, porque denuncian, tienen que revocar su certificado con la utilización del token, eh, y hay que hacerle un acompañamiento y una capacitación específica para poder implementarlo, ¿no? Sil, sí, si querés ir con las preguntas. La otra está vinculada a cómo se realiza la, cómo es el procedimiento para solicitar la firma, por ahí ya lo mencionamos, depende del tipo de firma, si es por hardware hay que adquirir un, el dispositivo criptográfico, el token, realizar una solicitud a la página de la ONTI, y solicitar un turno y hacerlo presencialmente, eso sí, en, en la Secretaría de Modernización, y en la remota tener un, un teléfono inteligente con la, con la aplicación, que ya lo engancho con la otra que está del OTP, y, y también solicitar un turno y eh, finalizar el proceso en la secretaría. En relación a si se cambia el celular, dice, ¿cómo hay que hacer con el OTP? En el caso del Google Authenticator, si oh, desinstalaste la aplicación o si perdiste el celular, hay que hacer un proceso nuevamente, no, no completo, pero sí de, de recuperación del OTP, que hay que volver a la secretaría sino también hay otra opción que es otra, otra aplicación que genera este tipo de códigos que se llama Latch, que lleva un proceso previo porque hay que hacer, eh, eh, digamos, una autenticación, un usuario y contraseña, pero esa la podés abrir de diferentes celulares, entonces por ahí es la opción que, más factible en el caso de, de cambiar de celular para no hacer el proceso nuevamente. ¿Y cuál sería el procedimiento para una empresa privada que quiere digitalizar la firma para recibo de haberes y planillas de horarios? Bueno, en este caso no sería digitalizar la firma, porque digitalizar la firma no es firma digital, sino incorporación de firma digital, a, en este caso a recibo digi digital y, y planillas, eh, también. Eh, en eso hay que pensar cuál es el circuito, hemos recibido algunas consultas en relación a ello, pero, por ejemplo, si es una empresa que, que el circuito tiene que otorgarle 300 recibos a, a sus usuarios y, y los trabajadores tienen que firmar el recibo, y bueno, hay que pensar un circuito eh, en que hay que otorgarle firma a, a todos los trabajadores de la empresa, eso hay que ver por ahí eh, el circuito específico de cada organización, que son realmente, que saben cuáles son los requerimientos también normativos de, de cada proceso. En el caso de la Administración Pública Provincial, hoy se otorgan los certificados, los, perdón, los recibos de haberes sin firma digital, sino con un, un código específico, pero no fue necesaria la firma digital para la implementación del recibo digital. ¿Por qué eso? Porque por eso nosotros a veces le decimos a la empresa también que Hemos recibido, como decía Silvana, otras consultas en este sentido. Nosotros, cuando implementamos el recibo digital en la administración pública, que fue una de las primeras medidas que se hicieron y que no lleva a firma digital, eh, antes eh, la firmaba el director de administración de cada jurisdicción y la autoridad máxima y también la firmaba el trabajador, el empleado, ¿no? Y a través de dictámenes de fiscalía de estado, eh, los derechos laborales son irrenunciables, es decir, eh, por más de que vos firmes un recibo de sueldo en el cual te pagaron 0,50, eh, si ese no es el derecho que te corresponde por el tiempo trabajado, eh, uno no delega el derecho que tiene como trabajador por haber firmado ese recibo. Entonces, eh, era eh, ilógico el procedimiento que se estaba llevando adelante, y hoy el recibo digital de la administración pública eh, no lleva eh, firma digital, digamos, y tampoco lleva la firma del trabajador. Por eso a veces cuando nos consultan respecto de las empresas privadas, nosotros recomendamos que hagan la, la consulta sobre el derecho laboral correspondiente eh, para ver si es necesario otorgarle firma digital a todos los trabajadores para que firmen ese recibo. O simplemente eh, con el otorgamiento de la firma a los responsables liquidatorios de cada empresa es suficiente para el otorgamiento de ese recibo de sueldo, digamos. Pero cada procedimiento y la implementación de firma digital en cada uno de ellos requiere una eh, evaluación correspondiente que es particular, depende de la naturaleza de cada acto, ¿no? bueno, La siguiente de, de Melisa. Era, si se puede falsificar la firma digital, esto me parece que venía un poco en relación a lo que, lo que consultaba Mariano sobre, sobre la identidad, eh, en principio si uno hace todos los procedimientos que están establecidos en la norma, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se renueva el certificado de firma digital? Eh, hay que hacer el procedimiento nuevamente, en el caso de uno que tenga el token se, se puede formatear el dispositivo y volver a descargar ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos eh, certificados que se vencen en octubre de este año y desde Nación eh, adelantaron un procedimiento para renovación automática, pero aún no tenemos todavía mayores precisiones de eso. Hasta el día de hoy a la persona que se le venció el certificado de firma digital, tiene que hacer una nueva solicitud y realizar nuevamente el, el proceso. Eh, ¿Qué invalida la firma? Eh, por ahí no sé, Daniela, en qué sentido iba la pregunta. Eh, yo en el caso de que uno sospeche que están usando y debidamente su tu firma digital, eh, la recomendación es revocar el certificado de firma, y volver a ser uno nuevo. Eh, eh, no, no sé si en ese sentido iba a la consulta o, o se refiere a otra cosa. Eh, pues Daniel, eh, bueno, Daniel que se tenía que ir, Mariano, <risa> María Victoria... Eh, si se hará extensiva, la consulta es porque las universidades emiten certificados digitales con firma y desde el consejo no pudieron validarla. Si estás hablando del Consejo de Ciencias Económicas, por ejemplo, está, eh, las últimas semanas estuvieron solicitando la firma digital de los diferentes departamentos. O el Consejo con de la Universidad, qué refiere a la pregunta. Y si el Consejo Consejo Superior, Superior. Sí, o el Consejo Superior, bueno, también el, el decano la semana pasada se hizo firma digital, así que quizás eh, por ahí la discusión vaya, vaya por ahí, también de es más que nada una decisión de, del organismo del de implementar Ahí es el, conse el Consejo de Educación. <risas> ah, el Consejo de Educación. No deberá, no, quizá no saben corroborar firma. Vamos a responderla fehacientemente, digamos. O sea, todo documento firmado digitalmente es susceptible de ser eh, validado o corroborada su firma. Es decir, uh -huh. si no lo han hecho es que han aplicado algún procedimiento indebido al momento de cómo verificar la firma, digamos. Pero si los certificados se emitieron con firma digital, Cualquier ciudadano común que tenga ese documento a través de la aplicación del Adobe o eh, bajando alguno de los eh, programas que nosotros recomendamos, como el caso del sólido, pueden verificar eh, la firma. Así que habría que ver bien cuál ha sido el inconveniente, pero no es un inconveniente propio de la firma digital, digamos. Eh, bueno, en relación a la pregunta de Gabriela, eh, la firma digital no, no tiene costo, al menos acá en la Secretaría, eso es una consulta previo a, a cuando uno se conforma como autoridad de registro, está la posibilidad de, de, de poner algún monto, en el caso nuestro no, no tiene costo. Eh, bueno, ese... En este momento de aislamiento, para que las personas vivamos en el interior de la provincia, es posible iniciar el trámite. Eh, estamos, eh, bueno, nosotros eh, retomamos el, el, como dice ahí, el otorgamiento de, de turnos también con, en horarios preestablecidos, eh, con todo también los requerimientos de. de de seguridad propias que requiere la, la oficina de firma digital, que, que no pueden ingresar eh, más de dos personas o tres en el caso que esté el soporte técnico para realizar la firma y también con las, con las cuestiones de, de higiene correspondientes. Eh, sí, si va por el sentido de hacerlo de manera remota, eh, no es posible porque. Eh, no podemos sustituir ah, la presencialidad porque el valor fundamental de la garantía de la autenticidad de esa firma está dada por los datos biométricos de la persona y no hay forma de que nosotros podamos eh, otorgar firma digital si no es con la presencia física de la persona en la secretaría, con su documento, con la solicitud realizada a nivel nacional y tomándole eh, respectivamente los datos biométricos. Eh, si está en otro punto de la provincia, lo que podemos hacer es eh, averiguar eh, cuál es la autoridad eh, de registro más cercana, porque como uh -huh. decía Silvana anteriormente, los registros automotores, por ejemplo, otorgan firma, eh, como para recomendarle cuál es el lugar más cercano. Pero con quien sea que eh, se solicite firma digital, necesariamente hay una instancia que es la instancia de la presencialidad, que es la más importante de, de todas. Eh, después acá eh, Darío pregunta eh, cómo ah, recomienda ah. hacer en el caso de, de un expediente donde se necesitan varias firmas de distintas personas dentro del expediente, ¿recomiendan que las firmas anidadas sea de todo el documento o el expediente sea una colección de documentos firmados individualmente? A ver, la, más que una recomendación, eh, por conocimiento de lo que tiene, del procedimiento administrativo, en el caso de la administración pública provincial, regulado por la ley de procedimiento administrativo, hay que ver si se refiere a la cuestión de las universidades, pero cada documento individual tiene una responsabilidad pública por parte de quien lo firma, digamos. Eh, en el caso de la constitución de un expediente debe hacerse Documento por documento la firma del responsable correspondiente, ya sea que haya desarrollado un informe técnico, una actuación contable, etcétera. Lo que sí se permite en los documentos, eh, que no lo dijimos hoy con Silvana, es que un mismo documento puede tener más de una firma digital. Eh, y lo que también se permite en el caso de que un documento ya esté firmado digitalmente y que se le quiera hacer una modificación. Una vez que se le hace una modificación a ese documento, debe volver a ser firmado digitalmente para que eh, no, al momento de corroborar firma, el eh, mismo no represente que se encuentra adulterado. Eh, pero en el caso de la constitución de un expediente, tiene que hacerse individualmente, digamos, documento por documento. Si algún municipio... Municipio lo tiene implementado. Eh, nosotros no conocemos ninguno que esté utilizando firma. Como decía Lucre, eh, hace unos meses tuvimos una capacitación en Chajarí. Había varios municipios interesados, pero, pero hasta el momento ninguno la está utilizando. Y al menos a, a la autoridad de registro que tenemos nosotros, la secretaría, tampoco ha venido eh, ningún funcionario municipal a gestionarla. Eh, Sí hay un antecedente por ejemplo del municipio de Paraná que tiene una ordenanza que si no me equivoco es del año 2014 pero no tampoco conocemos que la estén utilizando al menos en la provincia de Entre Ríos eh, por ahí eh, seguramente existen algunas experiencias pero a nivel nacional Bueno después Darío hace una consulta que es eh, de las con su, digamos, es el principal desafío de firma digital y básicamente es cómo hacer convivir un documento firmado digitalmente con un procedimiento en papel. Eh, difícil, Darío. Por eso nosotros eh, lo que hacemos es pensar el procedimiento completo. Ahora bien, eh, generalmente lo que trabajamos, o sea, trabaja en algunas experiencias que nosotros conocemos, son dos cuestiones. Por ejemplo... Eh, la incorporación de ese documento firmado digitalmente en eh, algún formato digital dentro del expediente papel, como puede ser un CD, por ejemplo. En caso de la contaduría general, al principio eh, recibía todo lo que tenía que ver con los proyectos de obra pública nacional, ni bien salió GEDE y los ministros nacionales mandaban firmados los planes de obra con firma digital. Nosotros teníamos que incluirlo en la provincia en un expediente papel, entonces, por ejemplo, por acuerdo de las partes, lo que se hizo fue entre el Ministerio de Planeamiento y Contaduría, sobre todo eran los órganos de control lo que requerían, eh, el, que el expediente siguiese corriendo en papel, se incorporaban esos documentos, por ejemplo, en CD. En otros casos, por ejemplo, eh, se ha llegado a acuerdos de eh, entre organismos públicos provinciales, eh, hoy nuestro sistema de expedientes de la provincia eh, permite adjuntar documentos, entonces, lo que hemos hecho, en la segunda etapa a la que hemos avanzado, es, por ejemplo, que ese documento firmado digitalmente se hace constar en el expediente de papel de que el documento original con firma digital se encuentra eh, dentro del sistema de expedientes de la provincia. Entonces, uno busca ese expediente y eh, puede verificar el documento digital que se encuentra ahí anexado. Eh, en otros casos, como por ejemplo, hemos tenido conversaciones estas últimas semanas con la justicia, para que eh, ellos han digitalizado todo su procedimiento de notificación electrónica, bueno, estamos llegando a un acuerdo con la justicia respecto del de, eh, envío de esos documentos públicos firmados digitalmente a través de algún procedimiento formalizado, como la plataforma de notificaciones de la justicia, por ejemplo, Esto todavía no está... Eh, cerrado, estamos en conversaciones respecto de eso, pero bueno, siempre requiere un acuerdo entre las partes para ver cómo terminamos de hacer convivir una cosa con otra. En el caso de lo que nosotros estamos trabajando ahora, eh, que es eh, salir con expediente electrónico propiamente el semestre que viene, eh, estamos trabajando en la norma que eh, permita la convivencia entre el, entre el expediente que ya nació papel y la consecución del expediente digital. En el caso de la justicia, por ejemplo, ellos lo resolvieron eh, con que ese expediente que hoy corre en papel lleva eh, en la última foja una nota firmada por la autoridad donde consta que eh, este expediente continúa en formato digital o electrónico en la plataforma del Poder Judicial y ahí se cierra el expediente papel y se continúa con el expediente electrónico. Eh, nosotros hoy por hoy estamos evaluando eso, en el caso, por ejemplo, cuando se implementó gestión documental electrónica, la normativa nacional estableció que todo documento digitalizado con los procedimientos que fijaba el Ministerio de Modernización de Nación pasaban a ser los documentos públicos originales y eh, dejaba de ser documento público original el documento en papel. Eso es un, importante porque eh, si no estaríamos ante un delito que es la duplicación de documento público. Bueno, son procedimientos que se van fijando, eh, depende de los organismos, eh, se va ordenando cómo es la convivencia entre la documentación electrónica y la documentación papel, pero esas son las experiencias que rápidamente se me ocurren como para, para comentar. Bien. Bueno, me parece que... Estamos sobrados ya, es toda la experiencia que ya han sumado. Para nosotros creo que es súper importante poder pasar esto a la práctica, ¿no? Ustedes vienen con toda la, la experiencia. Para nosotros hasta los docentes es complejo, porque es un tema que hasta nos cuesta encontrarlo en bibliografía. Yo cuando tuve que empezar a planificar un poco este tema, me acuerdo que fui a la biblioteca de la facultad y no encontraba nada, lo único que encontré fue una nota elaborada por un profesional de ciencias económicas o un abogado en un consejo profesional en Buenos Aires, de un, al, de un librito que, que mandaban al, a la universidad, viste, a la facultad, y a partir de ahí empecé a indagar y no hay mucha documentación así de organismos oficiales o de organismos académicos. Nos sucede que tenemos las leyes y hay, no hay como, eh, no sé, un, una estructura o, o, o un manual comentado, todavía esto es como que hay mucha, mucha incógnita, sobre la práctica, porque es como que se está ejercitando todo esto, como ustedes decían, hay mucha capacitación, hay un cambio brusco en la tecnología, la tecnología va mucho más rápido de que lo que los organismos están preparados para percibir y cambiar todos sus procesos y hasta su cultura, no es solamente el proceso en sí. Si nos agarra un licenciado en, en informática nos dice, bueno, pero esto es 2 más 2 lo cierto es que hay todo un arraigo cultural de años que bueno que es muy complejo también cambiar esa, esa inercia cultural y esa zona de confort en la que nos encontramos con nuestros papeles ¿no? eh, de hecho ha sido todo un aprendizaje a la fuerza lo que fue el traspaso al home banking digo hablemos de los servicios o de, de los mercados o de los rubros que van siendo tendencia en esto. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo nos convencen? Nos convencen a través de, del servicio que prestan. No porque uno se convence, sino que nos vamos convenciendo porque, bueno, las herramientas, por ejemplo, mercado pago, los sistemas financieros, los home banking, van facilitando de tal forma nuestra vida que como a la fuerza nos vamos adaptando un poco a todos estos cambios. Así que bueno, yo les quiero agradecer infinitamente, Sil, Lucre, creo que, que bueno, van a estar todos y todas muy contentas de haber participado los que, los que han podido estar. Y de todas maneras vamos a, a compartir un poco la charla de hoy después en la facultad dentro de lo que son las redes, las páginas y los sitios web de, de la facultad. Bueno, no, antes que nada, bueno, gracias por, por el espacio y la invitación. Eh, nosotros, para, para sumar algo un poco, Mariano, como cierre lo que, lo que vos estabas diciendo, eh, nosotros prácticamente para poder salir con firma digital tuvimos que convertirnos en expertos. Tuvimos seis meses estudiando la normativa con, con Silvana y con todo el equipo de la secretaría, que además es normativa que también muchas veces es cambiante. Nosotros estábamos por sacar el decreto reglamentario y la semana siguiente habían hecho una modificación en, la, en uno de los decretos nacionales de implementación y teníamos que salir a modificar y así sucesivamente, no es algo que, que esté claramente explicado, de hecho, eh, nosotros tenemos en la página de la Secretaría los manuales de, de implementación y son muy gráficos, tienen imágenes para el ciudadano común respecto de qué pasos hay que hacer para poder firmar digitalmente, pero todo eso fue una traducción que tuvimos que ir haciendo nosotras porque no había otras herramientas como para poder compartir. Y me parece que también, digamos, es importante destacar que eh, indudablemente los avances de la tecnología eh, nos han llevado también a, a avanzar con mayor eh, celeridad en la aplicación de estos procesos, pero que como vos bien señalabas, vos señalabas uno de los factores que nosotros siempre nombramos para los procesos de modernización, y es que el 80% de un proceso de modernización es una transformación cultural, y el otro 20% es tecnología. Eh, y ahí está el desafío de la implementación de estas herramientas. Las herramientas están, pero el desafío es claramente cultural, y el desafío, además de ser cultural, también es social. Porque así como se manifiestan las desigualdades en los ámbitos de la vida que hoy conocemos, también está la famosa brecha digital. Y no todos tienen la capacidad de acceso a la tecnología, no todos tienen una buena conectividad a nivel país y a nivel, a nivel provincial. Eh, aplicar estos procedimientos requiere también de inversión en infraestructura tecnológica, en conectividad, en diseño de herramientas tecnológicas que tienen que llegar a todos y que hoy no llegan a todos. Entonces, también hay que ser muy cuidadosos cuando se piensa en la implementación de estos procesos eh, que a veces vienen impuestos con mucha velocidad y rapidez y no siempre incluyen a todos. Eh, entonces, me parece que como para cerrar, eh, respecto del análisis y de la implementación de estos tipos de tecnología, tener en cuenta estos dos factores, ¿no? La inclusión digital real, eh, pensando en estos procesos, los adultos mayores, la falta de conectividad en algunos puntos del, de la provincia y del país, eh, y la transformación cultural que acompa debe acompañar necesariamente esto para también intentar reducir la brecha. A veces la brecha es cultural y no solamente tecnológica. Bueno, bueno también quiero agradecer a las y los curiosos que se sumaron también hoy a la charla, y obviamente a, a los estudiantes que, que aguantaron un poco más hoy, arrancamos a las 14.30 y todavía están acá presentes. Y, y, y reforzar lo tuyo, si la tecnología sigue avanzando al ritmo que avanza, la brecha cada vez va a ser mayor y es básicamente por la desigualdad económica, la desigualdad social. O sea, tenemos que seguir trabajando no solo en la inclusión eh, desde la cuestión educacional, que es por ahí el trabajo que ustedes realizan, sino también desde la inversión pública, social, para que esa brecha no se siga eh, agrandando, digo porque es un, una cuestión importante. Dentro de la universidad nosotros creo que ha sido una política muy buena la de la educación a distancia para no perder el año académico, pero hay que reconocer que la educación a distancia y con estas características genera también Muchas decesiones y abandono en aquellos que no pueden tener en su casa una buena conectividad o con la infraestructura tecnológica para poder seguir y continuar, una de las cuestiones fundamentales de la universidad pública. Entonces, bueno, imagínense que si nos pasa a nosotros, eh, parte de la comunidad universitaria, de que ya de por sí somos unos privilegiados, lo que puede suceder en un país que tiene un 50% de pobreza. Así que, bueno. También trabajar sobre eso. Pero bueno, muchas gracias a, a todos y a todas por participar. Y bueno, muy agradecido Lucre y Sila otra vez. No, por favor, a disposición. Y Sil creo que dejó ahí en el chat, ¿no? El, el correo, Sil. Así sí. que cualquier cosa estamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, muchas gracias. Adiós. Luego.